Muy pocos habían leído su historia, y aún menos la habían creído. Su vida iba de mal en peor. Andaba de ciudad en ciudad haciendo cualquier trabajo. Llegó hasta a mendigar comida en los ratos en que no estaba borracho. El alcohol se había convertido en su único amigo. La sociedad esta, esto es el dinero, ¿no? Y tanto tiene, tanto vale. Que si tienes dinero te habla la gente, si no te ven que no tienes nada, eh, nadie te dice ni buenos días, ¿no? Sí, yo qué sé por qué la naturaleza no es así, es de otra manera, ¿no? Pero hombre, tan hambre tiene usted que está ahorrando en el basurero? Cuando el desencanto lo había hundido en el fondo del abismo, no, un policía a punto de jubilarse apareció Ven. de la nada Ven. y se lo llevó a una pequeña aldea en Galicia. ¿Verdad? Claro, okay. compañero, Ok, por aquí. Gracias. Marco le enseñó algunos recorte de periódico que tenía de de los 80 o por ahí, eh, Manuel, eh, el policía, bueno, vio que este hombre tenía una historia detrás brutal y dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Yo vivo solo en el campo y así me ayudas con, con la huerta, con, con el jardín, con la casa. Claro, Marco no tenía nada que perder, agarró y se fue para allá. Lejos de todo. A salvo de los estafadores, burlones y aprovechados, Marcos comenzó a sentirse tranquilo. Estoy muy contento ¿verdad? Un cineasta de Córdoba, España, escuchó la historia del niño salvaje que había vivido entre lobos en la Sierra Morena y se fascinó con ella. Entonces me parecía que era una historia como muy desconocida, eh, muy cercana a mí, a, a, a, a, la, a la zona donde, donde yo vivo y, y, y sobre todo que me parecía increíble que en esa época un chico pudi pudiera estar 12 años viviendo totalmente aislado, solo y que nadie lo viera. ¿no? Gerardo Olivares sabía que tenía en sus manos una historia digna de contar en la pantalla grande. Claro que primero tendría que encontrar al verdadero hombre lobo. Atando cabos, le tomó un año dar con él. Cuando supo que vivía en Galicia, corriendo salió a buscarlo. Pero también le tomó tiempo convencerlo. Yo me encuentro un hombre... Me acuerdo que era de noche, a un hombre con un chándal, con un gato, en, acariciándolo entre sus manos, mirándome así de sonlayo. Es que era una mirada como huidiza, como de alguien que realmente que, que, que no ha tenido mucho contacto con la sociedad. Yo estaba muy mosqueado no de la gente, la verdad que sí. Entonces me encontró, vino en busca mía, entonces... ...cosa contigo, te parece bien... Marcos no confiaba mucho en él. A fin de cuentas, Gerardo pertenecía a la gente humana en la que él no creía. Eh, yo no sé, no, porque la gente se ríe de mí, yo no quiero saber nada, tal y cual, no, no, aquí no vamos a hacer, yo no te, me voy a de ti, yo FUI de Córdoba igual que tú, y tal y cual, me ESTUVIERON allá ahí dos horas conmigo, hombre ¿no? Hasta que me, me, me, me convenció, ¿no? <risa> a poco la película Entre Lobos fue tomando forma. Cuando se vio en pantalla, Marcos no lo podía creer. Dice, ¿qué te parece? ¿Tú, eh, ¿Se parece a ti? Y tú ibas a ti digo, ¿qué, qué parezco? ¿Qué, ¿Qué soy yo? Entonces el director eh, se puso todo ancho y dice, joder, que estamos haciendo las cosas bien. cuando se encendieron las luces porque él no había visto absolutamente nada yo lo miré tenía el ojo lleno de lágrimas y me dijo una cosa que a mí me emocionó me dijo me han devuelto la dignidad entre lobos se rodó en los mismos lugares donde se tejió la historia la cueva el río los caminos, la sierra morena, mudos testigos de que Marcos había dicho la verdad. Faltaba solo una pieza en aquel rompecabezas. ¿Qué tan cierta había sido la relación del niño salvaje con los lobos? ¿Y qué tanto habría creado su imaginación? Nosotros construimos un cercado de como tres hectáreas. ...en Sierra Morena... ...que es donde los lobos iban a estar... ...para el rodaje de la película... Eh, ...yo llevé a Marco... ...a ese cercado ...sin que él supiera que los lobos estaban... ...cualquier persona que no haya tenido una relación con lobos... ...está ahí en mitad del monte... ...y se le acercan cinco lobos... Vamos, o sea, se pone a correr como un bestia o se sube a un árbol. Marco se quedó ahí aullando y hizo lo que tenía que hacer. Se tumbó, dejó que los lobos le reconocieran y se puso a jugar con ellos. ¡Eh! sacó la lengua de ella y empezó a lavarme con las cara de gol. Era el amor en su más pura expresión. El reencuentro del hombre con sus hermanos lobos. Ya nadie dudó de su historia, aquel niño que había vivido 12 años en la Sierra Morena era un lobo extraviado que por fin regresaba a la manada.